La tijereta sabanera es una especie de paseriforme de la familia Tiranitae. La tijereta sabanera tiene las partes inferiores blancas, las superiores grises, las alas marrón oscuro y el pico y la mitad superior de la cabeza negros. Los machos a veces presentan una línea amarilla en la coronilla. La especie posee una cola bifurcada extremadamente larga de 2 a tres veces la longitud del cuerpo en el macho. Las plumas de la cola son negras o marrón muy oscuro por ambos lados. Las más extensas son las más largas. En la hembra la cola es algo más corta. Los juveniles siempre presentan una cola mucho más corta los machos miden 37 a 41 centímetros, las hembras 28 a 30 centímetros de la punta del pico a la punta de la cola, la especie más similar es la tijeta norteña en la que la cola es proporcionalmente más corta negra en la parte superior y blanca en la inferior, se distingue además por su coloración. A La cabeza y las partes superiores gris pálido, partes inferiores más claras, blancos, salmón rojizo y alas gris oscuro. Habitan regiones abiertas con árboles o arbustos desde donde pueden cazar insectos. Además se suelen parar en los cables de la luz, su nido es una taza hecha de lana y ramitas colocado en lo alto de un arbusto a la vista, su conducta de cazar en vuelo la realiza posándose en una percha o rama preferentemente seca de la parte superior del dosel de un árbol cazando insectos en vuelo regresando en numerosas ocasiones luego del vuelo superior enredando a la misma percha. Cuando las aves reinas salen en su vuelo inicial es muy común que sean atrapadas por una tijereta cuando coincide con el área de distribución de la especie. El impacto que tienen en la apicultura es mínimo y el ave merece ampliamente ser protegida. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.